Siren Sara es, una de las, antagonistas, importantes de la película de suspenso y terror, *Willys Wonderlands, de 2021, Sara es una hada animatrónica, que una vez fue una amigable, animadora de niños, y luego es poseída por un asesino en serie, junto con su amigo Willy y los otros animatrónicos, bueno, sin nada más, y nada menos, les presento chicos y chicas, 10 curiosidades de Siren Sara, que lo disfruten. Siren Sara, o más, conocida como la Sirena Sara, fue interpretada y expresada por Jessica Graves Davis. Siren Sara es el séptimo animatrónico en morir en Willis Wonderland, pero murió por la explosión del auto de Tex, además, ella es la única animatrónica de, la pandilla de Ouija, que no es asesinada, por el conserje en la película, a pesar de que murió, en la explosión, algunos creen, que la explosión, la lanzó lejos, del auto, en lugar de derrotarla, esto llevó a algunos fans, a creer que sobrevivió, aunque es, poco probable, que lo haya hecho, Jessica Graves Davis que interpreto y expreso a Sara la Sirena es una bailarina entrenada, la actriz entreno, y grabo las escenas para sus escenas de su papel. Sara guarda mucha similitud con Bayora, de cinco noches con Freddy's Sister Loquechon. Lo más probable, es que el director Kevin Lewis se haya basado en ella. Por razones desconocidas, Sara no aparece en ningún arte promocional junto con los otros animatrónicos, siendo sus amigos. Por una extraña razón, Sara no aparece en el póster oficial de la película y está claro cuál es el motivo. Tal vez porque no había espacio para ponerla, pero si sí la pusieron en el segundo póster. El cómic de la precuela de Wiggles Wonderlands, implica que la Animatrónica Sara lleva, el nombre, y se basa en la Sara humana, desde el peinado, de corte pixie, hasta el traje de hada, que esta última, usó durante el recital, del baile fallido. Siren Sara originalmente, iba a ser diseñada, ser una sirena, pero fue cambiada a ser una hada, en la película, Sara, es considerada una sirena, en vez de una, hada, y tal vez, decidieron, dejar la palabra siren para que todos nosotros y todas nosotras conociéramos el diseño original de Sara. A pesar de tener características humanas, Siren Sara no es una humana como Knick Nick porque es una sirena mítica y un hada. Esto convierte a Nick en el único animatrónico humano de la pandilla de Willy. Sara es la primera de los asesinos en serie en conocer a jerry bellis y ser reclutada por el mismo jerry bueno chicos y chicas ese ha sido el video de hoy suscríbanse para ayudarme a crecer el canal den like compartanlo con sus amigos y amigas y familia activen la campanita para que youtube te avise cuando suba un video. Habrá momentos que YouTube no te avisará, pero revisen el canal, y bueno chicos y chicas, nos vemos, y sin nada más que decir me despido, hasta la próxima.